Mis campeones, voy a hacer una receta, pero me falta el gorrito de chef Oye vecino, ¿quién me presta una pantaloneta blanca por ahí con gorro? Yo vecino, yo la presto ¡Presela! Uy, esa es la propia para el gorrito de chef, sí señor Tengo la camisa blanca, pero no tengo el gorrito de chef El vecino me prestó la pantaloneta blanca Ahora les mostraré cómo me quedó el gorro mis campeones, ya tengo el gorrito de chef Gracias al vecino que me hizo el favor, eh, hey, vecino la buena Entonces ya la pantaloneta del vecino me quedó bien para poder grabar este video Les voy a compartir la mejor receta del mundo, mis campeones La mejor receta del mundo, Dios mío Lo primero es tener arrocito blanco Miren los ingredientes, arrocito blanco, yo le hice un poquitico de ajo Lo segundo, cuatro platanitos Así como tirando ya maduritos. Compré este salchichón y le quité un pedacito para probar qué tan rico era. Pues me gustó, aunque quedé con duda del sabor, ahorita miramos a ver si lo probamos. También un limoncito, dos tomates y cebolla larga. Manos a la hora, vamos a empezar a picar todo. Lo primero que vamos a hacer es picar el salchichón. El este salchichón se ve muy bueno, pero hay que volverlo a probar. Porque hay que saber bien el producto con que estamos trabajando. Cuando se lice esa comida Va a ser para mis amigos, mis familiares Este salchichón lo compré por si este no nos alcanza Bueno, vamos a picar la cebolla Quitamos todo lo malito a la cebolla Pero bueno, vamos a probar un poco de, de salchichón A ver qué tal No le he agarrado bien el sabor No le he cogido bien el sabor al salchichón Necesito saber si este plátano que ya lo estuve pelando Tiene también buen sabor esté maduro Para que la receta quede maravillosa mm. Yo creo que sí Pero bueno, seguimos picando La cebolla Esta uh -huh. receta va a quedar de maravilla Mm -hmm. ¡Ay! No, no era eso, era la cebolla mm. Recuerden picar bien en trocitos pequeños la cebolla Porque se nos puede ahogar alguno de los invitados Entonces la cebolla debe ir en trocitos pequeños Después Debemos comprobar que esta acción esté bueno Porque si no, no nos sirve para la receta Ya la cebolla está... En trocitos pequeños Ahora Perdón, el tomate En trocitos pequeños también Espero que les guste Mi receta Es lo mejor que ustedes pueden ver En la vida Para contrataciones, para fiestas Para eventos No solamente canto, sino que también hago recetas Hay gente Que exige glamour, protocolo Etiqueta entonces hay que tener todo bien picadito. Entonces, seguimos mirando si este plátano si nos sirve para la receta. No le he podido agarrar bien el sabor de salción para la receta. Ahora que tenga todo y que hice todo el sartén. Es que de pronto en la mitad de la es que si sí hay. Mm. Ajá. Bueno, ese no está muy bueno. Mm. De pronto acompañándolo con un poquito de arroz. Mm. No sé, perdón, si es la, la concha del plátano o el arroz que me huele a raro. Mm, ya sé, la pantaloneta del vecino. Sí. Asqueroso, pero. No había para más. No había para más. Okay. Seguimos aquí. Entonces ya seguimos todo eso picadito. Seguimos probando el chasichón. Me tocó probar el chasichón. Para saber si la receta iba a quedar buena. No olviden siempre el limón. ¿Sí? Con todo el amor Y etiqueta todo el protocolo. Para echarle al... A la receta de los invitados El limón también había, había que probarlo La higiene es importante mis campeones Bueno este lo guardo porque no bueno, se acaba el desodante. Entonces Bueno ya saben que le eché a todo esto Se me acabó El salchichón tengo este repuesto Ya saben Ay. que el arroz bien blanquito Bien chévere uh -huh. Vamos a hacer una pausa Mientras pongo el sartén para empezar a sofreír el tomate y la cebolla. Vamos a ver qué está haciendo Gilmar. Uy, ¿dónde se habrá metido Gilmar? Oh, no, ¿no, no, no, no. <risa> <risa> <risa> no, no, no, no. No, Pero, ¿qué te pasó, Gilmar? Mis <risa> campeones tenía mucha hambre y esa receta no me iba a quedar tan buena. Esto está muy bueno. Entonces, para más consejos, síganme en Instagram como GilmarTD. suscríbanse a mi canal, voy a rifar un Samsung, chao, suscríbanse.